hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre flutter en el capítulo de hoy vamos a ver cómo sacar fotos y subirlas a firebase store para el capítulo de hoy vamos a estar usando varias cosas como primera librería vamos a estar usando firebase storage que es parte de los plugins oficiales de firebase que nos permite utilizar la API para guardar archivos en la nube como segundo plugin vamos a estar usando el image picker que es un plugin bastante maduro que nos permite sacar fotos o seleccionar imágenes desde la galería de manera muy simple y como tercera herramienta vamos a estar trabajando en nuestra aplicación de firebase en la consola puntualmente en la parte de storage donde vamos a tener que configurarla para poder empezar a usarla Vamos a empezar agregando nuestras dependencias, para eso vamos a agregar el Firebase Storage y luego el Image ImagePicker. Vamos a agregarlas en nuestro PubSpec YAML. y en el caso de Image ImagePicker es la versión 6.1 y vamos a agregar la versión exacta. Cuando trabajamos con plugins que pueden cambiar seguido o que creemos que pueden cambiar seguido es recomendable utilizar este simbolito que creo que se llama caret o el techito también conocido para que si la librería avanza en su versión no nos rompa nuestro código y siga funcionando y no tener que andar toqueteando todo cada vez que alguien actualiza una librería que nosotros usamos como pueden ver este proyecto usa un montón de librerías y si tenemos que andar arreglando cada vez que alguna de estas librerías rompe nuestro proyecto puede ser bastante tedioso vamos a hacer un packages get para instalar estas librerías y poder empezar a trabajar en el código lo primero que vamos a hacer es trabajar un poco en la pantalla de agregar para tener lugar para poner un botón para sacar una foto. Para eso vamos a abrir la página que estaba en Pages Add Page. Para aquellos que no hayan seguido la serie les dejo acá arriba un link al primer capítulo de la serie para que puedan seguir el avance de cómo se fue desarrollando esta aplicación. Esta pantalla tenía un montón de código, en algún momento deberíamos hacer un refactor, ya que tiene un montón de cosas de la animación de entrada, así de como toda la lógica de la aplicación. Pero por ahora no vamos a tocar demasiado, vamos a tocar solo las cosas que nos interesan. Vamos a cambiar un poco la app bar para que tenga un poco más sentido. Vamos a irnos un poco del diseño con el que empezamos. Pero no hay ningún problema ya que vamos adaptando el diseño a medida que necesitamos para nuestra aplicación. Y vamos a mover algunas cosas. Para empezar, el botón cerrar lo vamos a mover al principio. Como es estándar eh, en Android por ejemplo. O en iOS también va acá a la izquierda. Por lo tanto, vamos a este icon button que es un action. Lo vamos a eliminar. Y lo vamos a mover al atributo leading y vamos a decir que tenemos un icon-button y este y este atributo Automatic in, Implied Link lo podemos eliminar. Si salvamos la aplicación, la X se corrió a la izquierda y si la apretamos hace la animación de back como venía haciendo hasta ahora, por lo tanto sigue funcionando. Lo que vamos a cambiar es que en lugar de ser una X queremos usar una flechita, por lo tanto acá deberíamos usar algo como icon-back-arrow o arrow back el problema es que tenemos dos tipos de back tenemos la de ios y la de android y queremos que en ios se muestre la de ios y en android la de android para eso podemos utilizar una clase que se llama back button arrow ah, back, perdón, back button icon que si vemos la implementación vemos que tiene un switch para detectar cuál es la plataforma y si y decidir qué icono quiere usar el problema que en este caso el icono no se le puede setear el color por lo tanto quedaría blanco y no se vería en nuestra bar que es blanca para evitar eso lo que sí podemos utilizar es otra clase que se llama backButton que si venimos acá vemos que recibe un color y el método onPress y en el build utiliza un icon, un icon button como veníamos usando nosotros, utiliza el icono que queríamos utilizar, le pasa el color al icon button para setear el color de este icono y a su vez utiliza el on press que puede ser o el default o el que nosotros le pasemos. Por lo tanto tiene todas las opciones que queramos configurar y solo debemos decirle cuál es el color que queremos utilizar que en este caso va a ser el color gris que teníamos antes. Y ahora sí, después de salvar la aplicación nos muestra el botón de back para iOS. Si estuviéramos en Android, veríamos obviamente el de Android. Lo otro que queremos cambiar es que cuando cliqueamos el título, se abría el calendario para setear una fecha. Eso, la verdad, es bastante feo. Vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo acá en las actions. Por lo tanto, vamos a empezar moviendo eso a un icon button propio que tenga un icono con el calendario, vamos a decir que queremos que sea de color gris también y vamos a decir que cuando se presiona este botón de calendario queremos que se ejecute el Show Date Picker que teníamos en el título. Ahora sí podemos sacar el gesture detector del title, que era bastante feo. La verdad no era el mejor lugar para ponerlo, pero en su momento funcionaba. Y vamos otra vez a, a recargar la aplicación y tenemos nuestro icono de calendario y cuando lo cliqueamos podemos setear la fecha del gasto y se actualiza así en el título como teníamos antes. Por último, lo que nos interesa hacer es agregar un nuevo botón para poder sacar una foto. Por eso vamos a venir a nuestro array de actions y nuevamente agregar un icon button que esté formado por el icono de la cámara. Vamos a decir también que queremos que sea de color gris. Y obviamente tenemos que setearle un on-press para definir cuál es la acción que queremos ejecutar. Salvamos y nos aparece el botón que todavía no hace nada. Si venimos a la documentación del Image Picker, lo primero que nos dice que para instalarlo tenemos que agregar la dependencia y luego tenemos que hacer algunas configuraciones para iOS y que para el caso de Android no tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer para el caso de iOS es setear los permisos necesarios para la aplicación ya que eso no lo hace automáticamente el plugin. Para setear los permisos en iOS, lo mejor es abrir dentro de la carpeta iOS el Workspace del runner que se hace con Open y el, doble, el X, w, perdón, XC Workspace eso va a abrir el Xcode y ahí vamos a poder setear los permisos que necesita esta aplicación para ser ejecutados. Dentro de la carpeta runner infoplist, ya me tenía, en este caso ya tenía el archivo abierto, es donde yo puedo poner los diferentes permisos que quiero setear, para eso le voy a dar botón derecho, add row, y acá me empiezan a aparecer los nombres de todos los permisos que puedo setear. Los que yo quiero setear empiezan con privacy, esta interfaz no es de las más amigables, a medida que tipeo se me van... Desapareciendo los caracteres ahí del principio, entonces puedo ir sabiendo lo que quiero. Y uno de los que voy a necesitar es este privacy camera usage description. Y acá le tengo que setear cuál es, cuál es el mensaje que le voy a mostrar al usuario. Permiso para usar la cámara, por ejemplo. Vamos a agregar otro para el privacy photo library. Usage, vean que hay uno para agregar y uno para usar, yo quiero el de usar nada más. Permiso para ver tus fotos, por ejemplo. Y el último que necesitamos, que no lo vamos a usar pero lo pide la librería, es el de micrófono, ya que podemos, podríamos querer grabar videos y los videos tienen audio además de imágenes. Este último no lo vamos a usar pero lo tenemos que definir una vez que definimos esos tres permisos podemos cerrar el Xcode y vamos a tener que matar la aplicación y, vol y volverla a ejecutar para que se recompile la aplicación con los nuevos permisos y con los nuevos plugins ahora sí que tenemos todo instalado y la aplicación volvió a iniciar podemos trabajar en qué hacer cuando alguien aprieta el botón de sacar fotos si venimos a la documentación es muy simple utilizar este plugin básicamente tenemos un método que se llama pick image, a donde le decimos desde dónde queremos obtener esa imagen por lo tanto vamos a copiar eso y pegarlo de nuestra aplicación este método que vamos a llamar es asincrónico por lo tanto tenemos que hacer nuestro callback asincrónico y necesitamos importar la librería de image picker este pick image Devuelve un file, que es una referencia a un archivo, y vamos a primero probarlo a ver si funciona. Salvamos para que recargue esta parte del código y presionamos el botón de cámara de foto. Lo primero que nos dice es que no hay ninguna cámara disponible, y eso es porque en el simulador de iOS no podemos simular cámaras, deberíamos usar un dispositivo real. Es por eso que lo que vamos a usar es, para este video, una imagen de la galería porque no tengo un iPhone disponible. Si utilizáramos el emulador de Android, el tema de la cámara funcionaría porque el emulador de Android sí tiene un emulador de cámara. Vamos a reiniciar por las dudas. Vamos a agregar, sacamos una foto y ahí como ven me aparece la pantalla de la galería por defecto que viene con iOS. Si fuera en Android por ahí nos preguntaría qué aplicación de galería queremos usar. Por si queremos usar Google Photo, el Image Gallery de nuestro teléfono o tal vez otra que tengamos instalada. Podemos seleccionar una imagen y cuando seleccionamos vuelve a nuestra pantalla sin ningún problema. Al volver en este image vamos a tener un file que apunta a la imagen seleccionada en la memoria del teléfono. Por lo tanto tenemos que buscar alguna forma de mostrarla. Lo primero que vamos a necesitar es una variable de este. En nuestro estado que sea de tipo file y vamos a decir que se llama selected picture vamos a importar el paquete dart.io que es el que contiene la clase file y vamos a utilizar este selected picture para mostrar la imagen en pantalla vamos a mostrar la imagen arriba del valor que eso sería arriba de este current value entonces vamos a preguntar que si mi selected picture es distinto de null lo que quiero mostrar es la imagen para eso vamos a usar un size set box y vamos a decirle que queremos que sea de un alto máximo de 100 píxeles para que no se vaya muy grande y vamos a decirle que queremos que tenga un hijo que sea un image y que ese image se inicialice desde un archivo que va a ser el Selected Picture, este warning que me está tirando acá es porque estamos usando un feature que está a partir de Dart 2.3 que, es, que son las construcciones para hacer interfaces, les dejo el video donde explico estas construcciones de cómo poner un if o un for dentro de un array básicamente, por lo tanto vamos a actualizar el SDK de esta aplicación y correr el package get para que sea para que ese warning desaparezca nos falta un punto y coma y reiniciamos nuestra aplicación ya que agregamos una variable a nuestro estado y necesitamos que se vuelva a generar por último cuando seleccionamos una imagen deberíamos hacer un set state para actualizar la interfaz y decir que la imagen seleccionada es la que nos devuelve este image picker salvamos para que se haga el reload de este set state y ahora sí cuando vamos a agregar imágenes vamos a sacar fotos obviamente de nuevo yo selecciono una de la, de la galería en lugar de sacar una foto pero funcionaría exactamente de la misma manera vamos a seleccionar la cascadita y automáticamente me aparece la imagen en mi interfaz por lo tanto este file selected picture contiene una referencia a la foto de mi dispositivo y la puedo utilizar ahora sí para enviarla a Firebase y guardarla en la nube. Antes de pasar a ver cómo subiríamos esto a Firebase, vamos a ver qué cosas tenemos que configurar en Firebase para poder subir estas imágenes y además tenemos que tener cuidado que estas imágenes tienen que ser visibles solamente por el usuario que las sube, porque en principio queremos proteger la privacidad de cada usuario y de las imágenes que está subiendo cuando venimos a la consola y si todavía no hicimos ningún setup, lo primero que tenemos que hacer es empezar con Firebase. Acá nos dice que las reglas de seguridad por defecto van a ser estas, así como en su momento configuramos la seguridad en la base de datos. También podemos configurar la seguridad de nuestros archivos y de una manera muy parecida a como la seteábamos en la base de datos, es decir, por el pad. por ahora vamos a dejar que si estás logueado puedas leer cualquier imagen y lo otro que nos pide es que le digamos en qué parte del mundo queremos guardar nuestros archivos nosotros como ya tenemos configurada la ubicación por defecto para todo nuestro proyecto nos mantiene el US Central que es la misma ubicación geográfica si quisiéramos configurar nuestra aplicación por usar múltiples dominios tenemos que cambiar al plan Blaze porque no lo podemos cambiar esto en el plan gratuito Simplemente le damos listo y esperamos que termine de crearse el segmento donde se van a guardar nuestros archivos en la nube. Una vez terminado, acá podemos ver la interfaz donde vamos a ver los archivos subidos. Podemos ver las reglas que están configuradas para este usuario y podemos ver cuál es el uso que le estamos dando actualmente dentro de la parte de archivos vemos que podemos subir un archivo o crear carpetas por ejemplo desde la interfaz también podemos seleccionar y seguramente vamos a poder eliminar archivos también nos dice cuál es la url para este proyecto en caso que la tengamos que configurar en alguna librería en principio tenemos todo listo para empezar a subir archivos así que vamos a ver el plugin de storage que van a ver es realmente muy simple es, tiene muy pocos pasos la parte de instalación ya la hicimos y si vemos en el readme tiene solamente cuatro llamadas a funciones con las cuales podemos subir un archivo. Lo primero que tenemos que hacer es obtener una referencia al pad, es decir, a la carpeta, a la ruta completa dentro de nuestro storage, en donde queremos guardar ese archivo. Luego tenemos que crear una tarea que se encargue de subir ese archivo. Luego tenemos que esperar a que esa tarea esté completa y en el medio, si queremos, podemos crear una, un stream, que es una suscripción a esta tarea para ver qué va pasando y cuáles son los eventos que se están enviando al servidor esto es útil por ejemplo si queremos hacer algo del estilo como hace Whatsapp que cuando mandamos la imagen primero nos pone un tilde cuando sabe que la terminamos de subir te manda otro tilde o queremos ver el progreso de si va subiendo un cierto porcentaje habría que ver qué tipo de evento nos puede mandar Habría que ver esta clase y con eso podemos ir haciendo, actualizando la interfaz a medida que se suben archivos y son, por ejemplo, archivos muy grandes. En nuestro caso, no nos va a interesar el tema de los eventos, lo vamos a poner solamente para ver que se imprime. Lo único que nos va a interesar es saber cuándo se completa el upload para poder guardar la URL junto con el gasto. Vamos a empezar a cop copiando todo este código y viendo dónde nos conviene utilizarlo dentro de nuestra aplicación. Una vez que tengo la imagen seleccionada y aprieto el botón de Add Expense, ese botón lo teníamos en, en la función Submit, que tiene una validación y si la validación se cumplía, llamábamos el método Add dentro de nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es, además de pasarle cuál es, el, cuál es la categoría, el valor y la fecha de este gasto, vamos a pasarle cuál es la imagen seleccionada, si es que hay alguna, para guardar esa imagen también. Eso significa que acá vamos a necesitar recibir también el archivo que el usuario seleccionó. Y vamos a preguntar si este archivo que el usuario seleccionó es distinto de null, es decir, si seleccionó algo. Vamos a querer guardar eso en la base de datos y a continuación vamos a querer salvar nuestros datos en nuestra base de datos de Firestore. Vamos a importar la librería de Firebase y vamos a empezar a crear el pad donde queremos guardar esta imagen. Vamos a decir que el path donde va a estar esta imagen va a ser en, por ejemplo, barra users barra pesos user ID. Es decir, vamos a tener una carpeta users. Adentro vamos a tener una carpeta user ID. De esa manera, todas las imágenes de un usuario están siempre en la misma carpeta y no están mezcladas y luego quiero agregar el nombre de la imagen como necesito que este nombre sea único debería elegirlo medio al azar y de una manera que me dé único y que no dependa de lo que estoy seleccionando esto es para evitar que una, una imagen me pueda pisar otra es por eso que vamos a agregar otra dependencia que va a ser el paquete uuid y vamos a dejar que elija la última versión, en eso no me molesta hacemos un package sketch y con esto vamos a poder generar un nombre de imagen único de manera que si hago dos uploads de una imagen que se llama igual, una el UID va a ser distinto, por lo tanto no se van a pisar. Vamos a llamar a la clase UID y esta vamos a pedirle que nos dé un UID versión 1. Si no saben qué es UID, les recomiendo buscar en Wikipedia cómo se generan estos números. Es un algoritmo que genera números que, que genera unos hashes que en teoría no tienen colisiones o tienen muy baja probabilidad de colisionar. Y con eso vamos a poner el image name en nuestro pad y vamos a decirle que es jpg. Para que el punto jpg no se confunda con una llamada a un método, tenemos que usar llaves. No hace falta las llaves, perfecto. Ahora este imagePad lo vamos a usar... En la primera función que es el fire storage reference a este hijo, con eso estaríamos diciéndole dónde queremos guardar la imagen que vamos a subir. Luego vamos a crear una storage upload task y para eso vamos a tomar esta reference y vamos a llamarle un método que se llame en este caso put file y vamos a decirle que le mande la selected image. Si tuviéramos los datos en memoria en un array de bytes podríamos usar el método put data y por último vamos a importar la librería de async para que este subscription ande y poder escuchar a los eventos de cuando se sube un archivo para que este await funcione este add debería ser asíncrono que no lo era y cuando termina de subir el archivo lo que hacemos es cancelar la suscripción esta para que no haya un leak de memoria y dejar de escuchar cambios sobre este task que ya va a haber terminado. Por ahora vamos a dejarlo ahí y después vamos a ver qué es lo que vamos a salvar en la base de datos. Vamos a reiniciar nuestra aplicación y ver si el upload de archivos funciona. Vamos a agregar, seleccionar una foto, seleccionar la cascada, decir que fuimos de shopping a la cascada y que nos costó un peso, un dólar, uno, lo que sea le damos al botón de agregar expensas la pantalla se va a cerrar y deberíamos acá en el run ir viendo cómo se está ejecutando los eventos que aparecen a través de este print de que todavía se está procesando ese upload como podemos ver se está tardando bastante y nuestro gasto no apareció ahí recién apareció porque se terminó de subir el archivo y después se agregó el valor a Firebase. Entonces se actualizó nuestra interfaz. Si vamos a nuestra consola de Firebase y recargamos esta pantalla, podemos ver que ahora tenemos una carpeta user. Tenemos nuestro user ID. Y adentro tenemos un archivo con un UID.jpg que pesa 1,42 megas. Si lo seleccionamos podemos ver que la cascada que subimos y a su vez tenemos un link para abrirlo en pantalla completa. Como pueden ver esta imagen es gigante, por eso tardó tanto en subir y vamos a eliminarla ya que la vamos a volver a subir porque vamos a seguir trabajando en nuestra pantalla de agregar gasto. Una cosa que no estuvo muy buena fue que hasta que no llegamos al success no se hizo el insert en la base de datos, por lo tanto esta pantalla ni se enteró que habíamos agregado un gasto, eso no está del todo bueno, por lo tanto lo ideal sería que primero agreguemos el gasto, luego subamos la imagen y luego actualicemos el gasto con la imagen subida, para eso tendríamos que cambiar un poco el orden de las cosas, diciendo que vamos a, vamos a guardar primero, luego subir la imagen y luego queremos actualizar de alguna forma el documento que creamos acá arriba para setearle los nuevos valores. Para eso lo que vamos a necesitar es primero guardar el documento que creamos, que estamos creando y a, y a ese documento llamarle el setData, ya que este documento nos va a devolver un document reference el cual tiene el ID y al cual podemos modificar. Este set data lo que hace es guardar los valores por primera vez. Y esto devuelve un future. Por lo tanto, deberíamos hacer un await. Para estar seguros que eso se guardó. Luego hacemos el tema de la imagen. Y si había imagen. Podemos tomar ese document Y hacerle un nuevo set data. Y en este caso. Queremos decirle. Que tenemos un imagepad. Y queremos decirle que haga un merge si vemos la documentación acá nos dice que si el merge es igual a true este mapa que estamos pasando se va a mergear es decir, se va a mezclar con el, los datos que ya estén en el mapa en la base de datos guardados en vez de sobreescribirlos entonces lo que va a hacer esto es solamente modificar el campo imagePath sin tocar los datos que ya habíamos guardado de esa manera no vamos a perder nada en actualizar esa entrada con los datos de la imagen. Vamos a reiniciar y ver qué pasa. De nuevo vamos a agregar, seleccionamos una foto, en este caso vamos a comprar flores, vamos a comprar 2 dólares en flores, vamos a presionar agregar y vean que automáticamente me apareció el gasto, sin embargo en background me están apareciendo los eventos de que se está subiendo la imagen. Vamos a esperar un poquito hasta que termine. Y vamos entonces a ver después en la base de datos si efectivamente se actualiza la URL y que acá el 2 no desaparezca. Ahí subió. El 2 sigue estando correcto. Vamos a ver en la consola si podemos ver la URL dentro de este documento. En nuestra consola primero deberíamos poder ver el archivo en users. Y mi user, ahí está, pesa 4 mega, elegí uno más grande todavía, por eso tardó más. Si voy a mi base de datos, selecciono mi user, expenses, tenemos un pequeño error. Este sería el, el dato que estamos guardando. Vean que acá está el nombre de la imagen, que es barra user, barra mid, barra el uid.jpg. Sin embargo, acá me tomó dos veces el archivo, en lugar de que acá sea un string. Eso es porque... Acá me olvidé de ponerle comillas, pero el campo se actualizó sin ningún problema. Vamos a probar de vuelta. Vamos a seleccionar una foto de la cascada de nuevo. Vamos a gastar 33 en Shopping. Le damos a Agregar. Vamos a la consola. Se agregó un nuevo documento. Ese documento tiene... 33 de gasto y cuando se termine de actualizar la imagen lo que estamos esperando ver acá es justamente eso que aparece el campo image path y me pone el path a la imagen que estamos queriendo que acabamos de subir y que ahora podríamos utilizar para mostrar en pantalla cuando estamos en la lista de gastos vamos a venir a la parte de details page container que es la página encargada de mostrar esta página, utiliza un Detail Page y en este List Builder tenemos un Day Expense List Style que es el que muestra ahora sí el calendario con el costo. Vamos a agregar un subtitle y el sub subtitle va a depender si el document Image Path es igual a null, quiero mostrar null y si no, quiero mostrar un image from network y este image from network queremos que sea por un lado el imagepad. pero también necesitamos saber cuál es la dirección URL de nuestro servidor de imágenes para poner adelante del ImagePad. Vamos a darle un poco de formato a esto, Acaba acabamos dos puntos. Sin embargo, obtener la URL para descargar la imagen no es trivial, o sea, no es tan directo, por lo tanto tendríamos que hacer algún trabajo extra. Eso es porque para acceder a dicha imagen deberíamos hacer algo como un FireStorage a obtener una referencia cualquiera y esta y cada referencia a un archivo tiene este método que nos devuelve el Download URL que es el pad completo sin embargo esto retorna un future por lo tanto es algo que tenemos que decidir cómo hacerlo por una cuestión de tiempos yo voy a cambiar un poco cómo lo voy a hacer voy a suponer que este image path en realidad es un Image URL, esto no estoy seguro, si está bien guardar el URL completo siempre en, Fire, en Firestore porque podría cambiar nuestra URL del bucket y perderíamos acceso a imágenes grabadas en el pasado, es algo a investigar un poquito más y decidirlo, por una cuestión de tiempos y de la, del demo este prefiero hacerlo así. Vamos a ir ahora entonces a nuestro repositorio y decir que vamos a guardar el image url y para obtener ese image url vamos a tomar nuestro storage reference y a este storage reference decirle que me dé la url completa. De esa manera sí, vamos a reiniciar nuestra aplicación. Si yo entro acá no pasa nada porque nadie tiene image url, las el 33 tenía el ImagePad, recuerden, así que no sirve eso. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar el de las florcitas esas, que sea de 20. Lo vamos a agregar. Vamos a esperar que termine. Si yo entro a ver el detalle, no seleccioné ninguna categoría, por lo tanto ahí estoy rompiendo algo. Ah, bien, esto me está tirando un error porque me dice que este download URL devuelve un dynamic y yo quiero un string. Primero tenemos que hacer un await. Y sobre este await. lo no vamos a querer convertir a string por las dudas. Reiniciamos. Acá rompimos una categoría. No pasa nada. Vamos a agregar de nuevo. La cascada. Shopping. 1, 2, 3, 4 agregar si entro a shopping ahora 134 no tiene imagen porque todavía se está subiendo pero ni bien termine de subir ahí termino de subir si yo salgo y entro ahí está me muestra la imagen junto con el valor que cargamos por lo tanto acá podría ver la imagen del ticket me faltaría hacer que si le hago clic se vea más grande, no sé si tiene mucho sentido ahora. El image.network además mantiene un caché, por lo tanto si salgo y entro se carga mucho más rápido y de esa forma pude sacar una foto o seleccionarla de la galería y subirla en la nube para poder integrarla con nuestra aplicación. Si sí, les voy a dejar... Como tarea, investigar el tema de las reglas, eso es estándar de Firebase, no es específico de Flutter, así que no es algo que toquemos usualmente en el canal. No debería ser muy difícil y es necesario, por lo tanto, revísenlo. Y otra cosa que convendría para ahorrar lugar, es que si se fijan acá, las imágenes pesan muchísimo, es incorporar algún procesamiento de imágenes para evitar que esto crezca mucho y achicar las imágenes a un tamaño que tenga sentido para nuestra aplicación. Para eso podemos usar el apartado de Functions. Si recuerdo bien, había una forma de utilizar cosas prearmadas. Ahora no recuerdo exactamente dónde. No, si me equivoco, en realidad en vez de usar Functions, lo que yo quiero usar es una extension. Que está en beta. Y acá está lo que estaba buscando al principio, que no lo encontraba. Dentro de las extensions son como son como un conjunto de los servicios que tiene Firebase preconfigurados para ciertas tareas. Por ejemplo, para hacer un resize de imágenes o traducir texto o acortar URLs. Por ejemplo, vamos a instalar este de Resize Images. Nos pregunta qué es lo que queremos usar. Nos dice que va a usar un cloud storage, que va a generar una función que se llame Generate resized Images. Nos dice que le dio administración del storage a la extensión. Nos pregunta dónde queremos guardar las cosas. Lo vamos a dejar en el central 1. ¿Cuál es nuestro bucket? Queremos la imagen de 200x200. 200. ¿Cómo queremos que se llame la carpeta donde se hace el resize? Si queremos podemos agregar el cache control para que la imagen no expire nunca y la podemos instalar. A partir de ahí tenemos que esperar que termine la instalación de esta extensión. Ahora que nuestra extensión está instalada le damos al botón empezar, nos muestra algunos pasos de cómo utilizar la extensión, podemos hacer unos cambios de configuración, podemos ver algunos recursos que utiliza, quienes pueden acceder y quienes no, podemos ver varias cosas, podemos ver la documentación de esta extensión, etcétera. Lo que vamos a ver qué pasa ahora es ir a nuestro storage, vamos a borrar todas las imágenes del usuario que yo ya había subido para empezar de cero y vamos a subir una nueva imagen y ver qué es lo que pasa. Simplemente por limpiar la aplicación la vamos a reiniciar, vamos a elegir la foto de esta otra cascada ponerle el valor y la categoría y darle a agregar ya nuestra imagen se está subiendo vemos el progres en la consola que está siendo emitido por los eventos de esta stream subscription y esperamos hasta que nos dé success para ir a ver qué es lo que hace la extensión que instalamos recién volvemos a nuestra carpeta users vemos que volvió a aparecer nuestro user y vemos que ahora tenemos dos imágenes una de 1,88 megas y una de 18,26 kb la diferencia es que en el nombre se le agrega el guión bajo 200 x 200 que podemos utilizar para descargar en nuestra aplicación por lo tanto yo en mi aplicación en lugar de tratar de cargar la imagen grande podría modificar la lógica para que busque el file que busque si existe el archivo guión bajo 200 por 200 y cargar ese en el usuario en lugar de cargar este que es muchísimo más pesado. Y en teoría utilizando esta imagen sería mucho más liviana que utilizar la real. Podríamos también agregar lógica para eliminar la imagen grande una vez que hagamos el resize y guardar este y guardar esta url en vez de la de la imagen completa pero eso, pero eso ya sería todas cosas más de firebase obviamente acá en nuestro gestionar imágenes deberíamos poder ver el uso que le estamos dando o creo que hay que venir a funciones para ver el tema de cuánta, cuán, cuál es el costo que está tengan en cuenta que todas estas extensiones generan costo por lo tanto antes de utilizarlas debemos medir bien para qué la vamos a usar y cuál es el beneficio que nos trae. Así que bueno gente, eso va a ser todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Como ven, utilizar Firebase es sumamente simple, integrando diferentes servicios. Hoy integramos un Image Picker con un Storage en la nube para subir las fotos, que a su vez lo integramos con una extensión que toma esa foto que subimos y la redimensiona para luego utilizar una imagen de menor peso en la aplicación y que los usuarios no tengan que descargarse la imagen completa y de esa forma pudimos unir diferentes servicios de manera muy muy simple. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejarme todas las dudas que tengan en los comentarios para así seguir aprendiendo entre todos. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.